Con esta noticia casi terrorífica en cuanto a lo que es la economía nacional, donde dice que más del 52% de las, de las empresas MIPIMES van a desaparecer sin, sin, eh, ¿cómo se llama eso? Sin capacidad de volver a abrir, o sea, eh, eh, totalmente eliminadas, sin poder, por, eh, porque su, las condiciones que se tomaron para minimizar la... la y las condiciones que se, las órdenes y las y las y todas las medidas que se tomaron para el control de la pandemia eh, laceraron, eh, mutilaron prácticamente el accionar de estas en pequeñas y medianas empresas del país que eh, mueven, no solamente ellas per se como empresa, sino, fíjense bien, la distribución, el que compra, el que vende, el que transporta, el delivery, todo, esa, todo eso todo ese ese eh, juego de en gran, eh, en, eh, tipo dominó que va accionando ante ante esta eh, eh, prácticamente este medio de, de vida que iba a ser que iba con un repunte y un saneamiento de la economía y una y y, y, y que estábamos convirtiendo a, a pasar de a ese ciudadano de un simple comensal esperando una Pero, tarjeta se, lo que se, sea, sea, a un, a un ente productor que hay que ser consciente hay algo que está reconociendo el gobierno actual y es ese apoyo a las el sí, sí entonces hay que, ser, hay que ser justo ser justo es lo primero y hay que reconocer de manera que eso, ese, este tema que tú traes a colación y esa noticia pues, nefasta sí, señalas, es que esa, ese alto porcentaje de las MIPIME que tuvieron que cerrar y que difícilmente, difícilmente puedan volver, puedan volver a, eso a, a es eso es algo devastador y sobre todo para el gobierno que se instalará el próximo 16 de agosto que sin el soporte de las MIPIME pues se le va a ser más difícil lograr sacar a este país a flote en medio de esta situación. Porque es que Víctor no hay cama para tanta gente, el Estado no puede convertirse uno de, de, lo, de los reportes que ha dado en todo, en, durante más de 20 años el el, el banco el banco el, nuestro nuestra nuestros asesores en materia financiera eh, y el banco central eh, nos han dicho que acortar la nómina pública acortar la nómina pública es que es el problema de la nómina pública quiere decir que no hay no hay tantos empleos ni el estado no puede llenarse de, de, de, de empleados innecesarios y tampoco puede, puede mantener ese sistema así o sea que el empleado debe de minimizar y la, única, y la única poder a producir las, las manos es que esas mipymes pudieran, pudieran reactivarse Oye, de nuevo. que fueran el doble de lo que fueron de lo que se logró hasta ahora que, que, que, que lo que es zona franca y mi pyme, es, es la es la, el, la punta de lanza que tiene que tener el estado y la agricultura porque tenemos una agricultura que está rezagada, ¿eh? una agricultura sí. rezagada totalmente, una agricultura y una importación, señores. Este país eh, está eh, fraguado en un sistema que yo no entiendo de una economía tan grande. Que me dice a mí, una economía que no tiene no tiene grandes fábricas, una economía que no tiene grandes producciones de, de un alimento X una, o una agricultura súper desarrollada con mucho, con mucho en Latinoamérica, por poner un ejemplo, Colombia, que produce alimentos, que eso, que eso da, que da para el cono sur completo. Pero yo no entiendo eso. ¿Cómo, pasa, cómo es eso? Entonces, tenemos tanto tiempo eh, con las importaciones superiores a las exportaciones. Eso eso no, no, no es una. Estamos hablando, de, en, en, oye, estamos hablando de alimentos, no estamos hablando de, de otras cosas. ¿Tú entiendes? Entonces, que lo que más exportamos es, es tecnología. Entonces, eh, nosotros tenemos esos tres, esos tres pilares. Yo no soy economista, ni mucho menos, ni en, pero oye, pero estoy viviendo en el país y estoy viendo. Entonces, el, el gobierno va a recibir una. Él no sabe, ahora mismo él ganó. Y el nuevo no sabe que el problema que, que viene re, para, para eh, que Susanar, una, con todo ese embate de la pandemia, el coronavirus, nos tiene ocho meses casi prácticamente, ten, tenemos casi ocho meses con un país económicamente debilitado, un país sin producción, un país parado. Entonces, oye, que más de un... De un, de un 32%, de un 81% en las salones de belleza, los restaurantes, la, los MIPIME, oye, que quebraron un 52%, sin sí, posibilidad de, de, de, de, de recuperarse. Vamos. Esto es de vamos, vamos a esperar que Luis Abinader, el PRM, que tomará las riendas de, de este país el próximo 16 de agosto, pues pudieran, ¿verdad? Eh, tener una varita mágica eh, para poder enfrentar esta situación que no va a ser nada fácil. En otro orden, en el plano local, en el día de ayer, un dirigente popular de aquí de San Francisco de Macorís se expresó donde dijo eh, que los moradores del sector El Barrio Azul, una de las zonas más vulnerables que existe aquí en la, San Francisco de Macorís, está aquí dentro de la ciudad, pues los moradores deben ser reubicados. No solamente ese dirigente popular eh, eh, se suma a esta situación, sino todos los bancos nuestras autoridades entrantes, deben preocuparse y ponerle la debida atención a esta situación para evitar y dejar de que realmente el tiempo, eh, en tiempo... En temporada ciclónica, esta sea la mayor preocupación aquí en San Francisco de Macorís, porque año tras año pasamos por la misma situación. De manera que vamos a esperar, vamos a albergar la, la esperanza de que este gobierno en estos próximos cuatro años pudiera ponerle la debida atención a esta situación que todos los años viven los moradores del sector El Barrio Azul. La única solución que existe, no hay otra, es sacando retirando las personas los moradores que viven en esta zona tan vulnerable los retirarlo hacerle un, un espacio donde puedan vivir de manera digna y de inmediato convertir esta zona la ribera del río raya toda esta zona en una especie de parque ecológico para evitar para evitar que vuelvan otra vez a llegar es porque a personas de otro Porque en cinco años se llena de nuevo que siga siendo un problema de manera cero que para eso debe haber voluntad. Primero, reubicarlo. Y segundo, al instante, hacer esta, esta, esta acción, un parque ecológico y evitar. Entonces, para eso tiene que haber voluntad por parte de las autoridades. Que una vez se instale este soñado parque ecológico en esta zona y los moradores sean reubicados en una zona donde puedan vivir de manera digna, yo creo que se va a resolver el caso de una vez y por todas. Ser que, que buscar ayuda donde sea porque aquí se toman préstamos a diestra y siniestra para cualquier quita paja, de manera que yo entiendo que para esto se puede buscar ayuda internacional, de instituciones internacionales, de manera que esto se pueda resolver de una vez y por todas. Así que yo me uno a esa declaración que da ese dirigente eh, popular y ojalá que todos los sectores de San Francisco de Macorís pues puedan unirse en una sola voz y lograr que en estos cuatro años, en este gobierno del PRM, esta situación pueda eh, eh, resolverse y volver a la tranquilidad. Esto no es una preocupación cada año para San Francisco de Macorís. Hay que, que, va resolverlo de, crees que va a dejar de llover? No y va a dejar de llover. Claro, y las temporadas son todos los años. Eh. Todos los años. Todo lo contrario. Todos los años van a ser peores porque Peor, desde, eh. yo, el deterioro ecológico que vio el mundo y, que, y de manera especial nuestro país nos dice que las, las, los problemas van en aumento. Mientras más. Deforestación, más inundación en las, en las ciudades. Más impactantes serán... Nah. ¿Tú, no ¿Tú, tú, tú no te has fijado... Tú te has fijado por qué con tres gotas de agua Puerto Plata se inunda. Eh, entonces, Una pregunta, yo le pregunto yo creo... al ecologista, ¿qué pasa? Que cuando tú entras a Puerto Plata, cuando tú ves el aloma eh, de Isabel de Torre, peladita, sin un árbol. ¿eh? Yo creo que esas... Esperanza que se han albergado y que se tienen esas grandes expectativas con respecto a este nuevo gobierno, ojalá que esas sean parte y que puedan ser sus. Amigos.